Un reconocido neumólogo de la zona de acá de San Francisco de Macorís, un gran amigo nuestro, con quien va a conversar, según me cuenta Arismendi, va a trabajar el tema del de polvillo este de, de Sahara, a ver cómo afecta a la gente. Así es que, adelante Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del de doctor Valenzuela, neumólogo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Buen día, doctor. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor, programa de mañana. Doctor, en los últimos días se ha visto la presencia del polvo del Sahara acá en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son las principales afecciones? ¿Qué tanto puede afectar? nuestra salud respiratoria. Sí, buenos días a todos los televidentes. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Fíjate, el polvo del Sahara eh, es un polvo que viene todos los años. Es un polvo que se puede producir cuando hay un, eh, dos corrientes, una corriente fría con una corriente calurosa. Entonces se forma ese polvillo y se expande por todo el Caribe y por el mundo entero. En estos momentos, Puerto Rico, las Antillas Menores, el Caribe, estamos eh, presentando ese cielo que se ve completamente opaco y eso se debe a la proliferación del polvo del Sahara. Es un polvillo que es beneficioso porque tiene calcio, tiene fósforo, tiene muchísima sustancia y puede fertilizar los terrenos y hacerlo más productivo, pero también puede quemar la capa vegetal. Es un polvillo que cuando tú lo inhalas, como en estos momentos, que hay una gran concentración de ese polvo, tú puedes tener problemas respiratorios, puedes tener resequedad de las fosas nasales, e inclusive aquellos que tienen problemas respiratorios tienen que andar con sus medicamentos en las manos porque son más pasibles de presentar una crisis de broncoespasmo. ¿Cómo debemos de cuidarnos? de? Bueno, primero, eh, no salir. Tratar de tener las puertas bien cerradas, las ventanas, y no exponerse al polo. Esa es eh, lo mejor que usted... Ahora, como estamos usando mascarilla... Pues eso lo va a proteger un poquito. Doctor, este domingo se anunció la incorporación del país del fármaco conocido como dexametazona para enfrentar el COVID-19. Eh, ¿Cómo cree, cree usted que esto sea efectivo para esta enfermedad? Bueno, mira, la dexametazona es un esteroide. Los esteroides son desinflamatorios potentes. Los esteroides siempre se han usado en pacientes con problemas respiratorios en los asmáticos, en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir que la desametasona, se hizo estudio en el Reino Unido y se descubrió que la desametasona podría, eh, en los pacientes graves, disminuir la tasa de mortalidad. Es un desinflamatorio. Nosotros estábamos usando desde antes de ese descubrimiento la metilprenisolona. Y son primo hermano, o sea que la de esa metasona sí va a ayudar en aquellos casos graves. Otros dicen que, desde, que tú, desde los seis días que tú estás padeciendo la enfermedad se podría usar. ¿Qué, ¿Qué costo tiene este medicamento en el mercado? Eso es baratísimo, inclusive nosotros lo fabricamos aquí. Ah, okay. Bien, ahí escucharon las declaraciones del doctor Valenzuela, neumólogo, especialista en las vías respiratorias de mi parte. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Voilà.